Como siempre trayendo todas las informaciones importantes en nuestro portal tenero.com.do recordarle a las personas que pueden suscribirse a nuestro canal de youtube darle a la campanita de notificaciones y ahí podrán tener todas las informaciones importantes de primera mano recordarle que pueden seguirnos a través de nuestro instagram que tenemos ya 47 mil seguidores vamos para rumbo a los 50,000. Las personas pueden ir también a nuestro Facebook, que tenemos más de mil personas agregadas, para que vean nuestro contenido, nuestros videos, y todo eso que podemos ofrecerlo en nuestra plataforma amplia digital, la más grande del Cibao. Señores, recordarles que como siempre, hoy después de aquí me voy para Brooklyn Marbe Show. Brooklyn Marbe Show es la mejor barbería de San Francisco Macorís. Brooklyn Barber Show está ubicada en la Restauración con Libertad. Brooklyn Barber Show te va, se da su sequillo, le pasa su crema, es un asiento todo nítido. Brooklyn Barber Show sin duda es una barbería premium que usted tiene que ir. Y recordarle que también Brooklyn Barber Show está ubicado allá en, en Brooklyn, allá con mi hermano y, y amigo Luigi. Así que las personas vayan para Brooklyn Barber Show allá en Brooklyn, le a GPS, VIP Brooklyn Show, y lo lleva directamente para allá. Así que Brooklyn Barber Show, la mejor barbería de San Francisco, Macorís y el país. Señores, quiero agradecer de manera personal a los, eh, a los organizadores de Premios HIT. Este martes, martes 18, déjame ver, la fecha, pueden poner el. Es, cae martes el 18. Estoy, me, me perdí. Vamos a ver la imagen, que un muchachos pongan la imagen. Ok, exactamente. Este martes 18 de febrero será eh, eh, se dará a conocer los nominados a Premios HIT. Este 18 de, de febrero se conocerán los nominados a premios HIT. Recordarle que hay una categoría para lo, la música urbana, dominicana. Y también hay una categoría nueva de, de, de dominicana en específico. Así que este febrero 18 vamos a saber los nominados de este más nuevo evento internacional que es Premios Hit, de Latin Music Award, eh, del canal HTV. Así que este 18 vamos a conocer todo lo que va a suceder el 14 de mayo que será la entrega de los premios KIT, las personas que estarán nominadas, tendremos entrevistas, así que atenta a las redes sociales de telenor.com.de donde vamos a llevar eh, todo lo que está sucediendo con este evento el 18, recuerde 18 la lista de nominados y para finalizar vamos a ver los resultados de nuestra encuesta digital cuál regidor es su favorito entre el PRM y el PLD. Vamos a ver cuáles fueron los 10 principales regidores favoritos de estos dos partidos eh, mayoritarios, que son los dos principales partidos de la República Dominicana, que es el PLD y el PRM. Señores, la posición número uno está Carmen Grullar. La señora Carmen Grullar quedó como número uno, 140 votos. Para un 24.1%. Número 2. Carilín Chabebe, Con 90 votos. Para un 15.5%. Número 3. Ercilio Blanco. Con 56 votos. Para un 96.6%. Número 4. Está el señor Antonio Acevedo. Con 50 votos. Para un 8.6%. Número 5. Quedó el señor Fermín Sánchez con un 42 votos para un 7.2%. Número 6, Ariel Marte, 39 votos para un 6.7%. Número 7, el señor Alejandro Matos. Muy bien, creo que voy bien. Muy bien, ok. Con 36 votos para un 6.2%. Número 8, Yanni Ventura, con un total de 31 votos para un 5.3%. Número 9, el señor Hochi Gil, 31, tiene 31 votos para un 5.3%. Y número 10, finalizando, el señor Rafi Acosta. Esos son los principales 10. 10 personas que, entre el PLD y el PRM, son los favoritos según nuestra encuesta digital. Las personas podrán verlo de manera más amplia en nuestro portal P Telenor. Los demás sacaron un porcentaje mínimo por debajo y hubo algunos que sacaron hasta cero. Pero nada. Recordarle a la persona que puede seguirnos y ver estos resultados en nuestro portal tenero.com.do. Así que las personas vayan para que vean, perdón, para que vean cuáles son los candidatos del PLD y PRM favoritos en esta contienda. Así que continuemos más con el toque del mediodía.